Hola amigos de América Latina, les habla Víctor Damián Rosso, el fundador del Templo Luciferino Semillas de Luz. A ver amigos, eh, hay muchas personas interesadas en hacer un pacto con el Señor Lucifer, muchísimas, y que necesitan de él, que necesitan de él, que necesitan ese cambio en su vida, que necesitan cambiar de opinión, necesitan liberarse ya de tantas cosas que hay en las que han estado, en esa camisa de fuerza. Muchísimas personas que necesitan liberarse de tantas cosas y hacer un pacto ya con él para empezar a vivir de una manera diferente ok pero me contactan a mí yo les envío las condiciones a ver hombre, entiéndanme una cosa ok y siempre recibo la misma respuesta cuando yo les doy las condiciones ah, es un negocio ah, me estás estafando y por qué lo estoy estafando, pregunto yo porque les digo que compren los materiales Por eso A ver Ah, es que yo pensé que era gratis por, A ver, por favor Por favor, gratis Gratis Pues sí En cierta manera Los aportes ustedes los hacen Cuando ven resultados Pero no esperen que yo saque dinero de mi bolsillo Para, para comprar los materiales Aparte eso para hacerle el envío por favor, señores, estamos en un mundo material. A mí no me regalan nada. Ahora, si es gratis, si no cuesta nada, sencillo, hágalo usted mismo. ¿No le parece? Pero no entiendo por qué. Buscan asesoría de la organización luciferina de Víctor Daniel Rosso y piensan que es gratis. Entonces, cuando ustedes buscan a un abogado, el abogado le trabaja gratis o el médico le trabaja gratis no señor no señor todo cuesta ¿ok? haga el aporte de sus materiales de sus elementos y nosotros le brindamos la asesoría pero yo no voy a sacar mi dinero de mi bolsillo para comprar claro, lo tengo y de sobra para que suba más de la vida a algunas personas yo no voy a sacar dinero de mi bolsillo para ver sus materiales para cambiarle su vida, no. Comprometase usted, Comprométase, demuéstrenos que si sí está por algo, demuéstrenos que lo que va a hacer es de realmente de convicción y nosotros le ayudamos. Pero nosotros no podemos estar perdiendo el tiempo a, a todo el que nos diga, ay, colabore a en un pacto y, ya, y nosotros hagan, a a todos. Pero resulta que más de uno no lo hacer por convicción, sino por experimentar. Y en la mitad del camino, me dicen, Víctor, ya no lo quiero hacer, me arrepentí y nosotros habremos perdido el tiempo de la única manera que nosotros nos damos cuenta que usted va a serio es coloque sus materiales a mí ok, porque si no es así todo el mundo empieza a buscar asesorías únicamente por conocer el proceso únicamente por curiosidad y no lo van a hacer hay muchos evangélicos, muchos cristianos que me piden el proceso y eso lo por. Curiosidad, no más, y nosotros no tenemos tiempo para estar perdiendo. Entiéndame en eso. Pero cuando nosotros lo comprometamos a usted aportando lo de sus materiales, ahí sí nos damos cuenta realmente que usted va en serio. Usted aporta sus materiales, lo tomamos en serio, nos damos cuenta que va en serio y ahí sí le prestamos toda la atención del caso y toda la asesoría que necesite, amigo. Pero comprometase pero cuando recibo re respuestas como esa ¡ah! este es un negocio por favor por favor, entonces sencillamente hágalo usted mismo, pídale el favor a un familiar que lo asesore, pídale el favor a la mamá, al papá, al abuelo a alguien, al párroco de, de, de su barrio de su comuna que le colabore pero nosotros no nos quita el tiempo que nosotros si estamos mantenemos muy, muy, muy, pero muy ocupados ¿ok? entonces les quería hablar era de eso no es que yo diga, ahora cada hora hagas un pacto con Manuelita y Lucifer. Ya, listo, ya. No, señor. Esto es un proceso como ya le he dicho. Y muchos aislados o sea, alrededor del mundo pasaron por ese proceso. Aquí, en el enlace que les llega, cuando me escriben al WhatsApp, van a encontrar los testimonios de muchas personas que lo han hecho. Es cuestión de ustedes si quieren seguir ahí siendo los espectadores más o quieren cambiar de vida realmente. La decisión es de ustedes. ¿Ok? Contáctenme ya al WhatsApp 57, más 57, 315-630-4823, re, repito, el más 57, 315-630-4823, Colombia. Recuerden, mi correo electrónico, atrévete y déjate sorprender, arroba Y, darle adito arriba al video y suscribirse a mi canal. Atrévete ya y déjate sorprender.